La peste pasa rápidamente por un pueblo y un señor le pregunta hacia dónde se dirige tan apurada. La peste responde, voy a la ciudad de Damasco a cobrarme un millón de vidas. Al poco tiempo, la peste, de regreso, vuelve a pasar frente a este señor que le pregunta, finalmente, al azotar la ciudad, ¿cobraste un millón de vidas como calculabas? Y la peste contesta, yo cobré la mitad, el resto se lo ha llevado el temor.